Bueno, y como si la Argentina ¿no? No, le, no tuviera cosas en que ocuparse, no situaciones que, no, que nos preocupa y que nos ocupa a todos, ¿no? En sí que la sufrimos también, la padecemos, ahora hay que ocuparnos también de los realities. Exactamente. así. parece, porque el gobierno de la nación terminó respondiendo a un integrante de un reality que se da en la televisión de Buenos Aires, que por supuesto se transmite al, al resto del país. Gran hermano. Gran hermano, y que... Habló en un momento, en esto que están todo el tiempo monitoreados y microfoneados y Planteó que había sido coimeado eh, por Alberto Fernández, nada menos uh -huh. El ¿Qué? presidente de la nación Me ha coimeado varias veces Me ha coimeado dice. varias veces Y dijo que lo conocía hace 35 años a través de su mejor amigo Que es íntimo de Alberto Fernández Es mano eh, derecha Alberto Este es el Fernández. personaje en cuestión, el del costado izquierdo Walter Santiago que se llama, o oh, le dicen, mejor dicho, Alfa Alfa, exactamente, una persona de 60 años que entró y es bastante polémico ¿El que dice? Lo conozco, lo conozco hace 35 sí. años, sigue, dice, que tiene voz Al, más sí, dulce. Lo conozco hace 35 años, Alberto Fernández a mí me coimió un montón de veces y lo conozco muy bien. Picante declaración bueno. que ahora tendrá que sostener esta persona, Walter Santiago, sobre todo tendrá que sostenerla porque ya el gobierno mostró su malestar. Exacto. A ver, y aquí vienen la, los capítulos de la polémica, uh -huh. porque hasta ahí es la declaración de una persona desconocida, sí. eh, absolutamente eh, eh, ...focalizada o, o, o ubicada en un contexto de personaje de televisión... Uh -huh. ...lo que le da otra dimensión es la respuesta de la vocera sí. eh, oficial del gobierno de la nación... ...y el anticipo de que van a ir a una denuncia civil contra, una denuncia uh -huh. penal... ...contra este hombre por los dichos sobre uh -huh. el presidente. Y allí vino toda la polémica, porque no solamente desde la oposición... ...y otros ámbitos políticos cuestionaron que le hubiesen dado esa entidad uh -huh. al personaje sino también de las filas propias. Claro. Cuestionaron por qué habían tenido el propio gobierno de la nación a través de su vocera, sí. había salido a responderle. Ni, ni hablar de que a partir de ahora se entable una denuncia. Más allá la... de lo que se haga, ¿no? Más allá, porque obviamente está hablando del presidente de la uh -huh. nación, ¿no? Sí. Eh, más allá de las acciones que se tomen, pero digo, con tantas Tantos temas claro. que hay para Yo tratar no sé, para es indiscutible que la vocera salga a hablar. Ahora, claro. que se tomen acciones legales no me parece mal para nada. Digo, si una persona en televisión abierta, en un canal de aire, diciendo que el presidente es corrupto sin ningún tipo de prueba, claro. me parece lo como mínimo Por lo la que tendría de que bueno, hacer. Eh, también no Claro, de, después si la vocera sale y habla y si eso lo redimensiona o no, está bien, lo podemos discutir. Claro. Pero la acción legal me parece correcto que se haga. Bueno, existe la figura penal de calumnias e injurias. Claro. Cuando alguien eh, arbitrariamente y sin las pruebas le imputa a alguien un delito claro. o una ofensa a la moral o, o lo que sea. Entonces uno puede accionar judicialmente. Una figura sí. bastante en desuso y muy discutida en el ámbito penal, sobre todo cuando se trata de declaraciones sí. eh, y el derecho a la, a la expresión. Pero bueno, respondió la vocera oficial, Gabriela Cerruti, que después recibió muchas críticas y tuvo nuevamente que salir a defenderse. Sí, me llama la atención que gente que en las redes por lo menos siente que sabe todo de comunicación y de política y siempre está dispuesta a dar lecciones sobre lo que hay que hacer en la comunicación y la política, cree que es muy importante lo que sucede en un programa político de cable que tiene dos puntos de rating y que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede en un programa de interés masivo que tiene 25 puntos de rating. Bien, ahí estaba bueno, claro lo que dice César claro. Había, Un poco está diciendo, ¿cómo no voy a responder esto si tiene tantos puntos de rating? claro Pero o sea, sí le tengo que responder a un programa de cable que tiene dos. Eso es verdad, en la discusión política se da permanentemente. Hay sí. interlocutores y voceros que están todo el tiempo en el debate político en todo tipo de, de canal. Uh -huh. Eso lo sabemos en la televisión, somos parte de eso. El tema es que acá, claro, la, la onda expansiva que podía llegar a tener esta declaración, para ellos les parecía más lesiva y por lo tanto salen a responder. Los propios, algunas de las de las filas propias del kirchnerismo uh -huh. dentro del gobierno salieron a cuestionar porque dijeron, eso quizá lo escuchó el 2% de los televidentes. Sí, claro. Y a partir de lo que ha hecho Cerruti, la escucha ha tomado conocimiento el 80% de los sí, televidentes. Uy, más pasó? Lo, a partir de lo que hace Cerruti es un tema de Estado, digamos. Exacto. Claro, Antes era... De hecho no nos hubiéramos enterado. Mucho no, nosotros. no, seguramente pasaba como sí, un no comentario veo, más. No, tampoco, Ahora, este más allá de lo de Cerruti, que ella habla de rating o no rating, creo que la diferencia es... La seriedad de un programa político con la seriedad pretendida claro. de un espacio de entretenimiento. Bueno, de hecho el canal tuvo que salir a aclarar después de la advertencia de uh -huh. que iba a ser denunciado que las declaraciones corren por cuenta y orden de por cada supuesto. uno de los integrantes que eso lo firman antes de entrar al programa y que el canal se eh, desliga de cualquier tipo ah, de pronunciamiento. Hay una repercusión local y la vamos a ver ahora. Es del senador provincial sí. Lucas Hilardo, que también le dedicó un momento de su tiempo a criticar la decisión no sé si de la vocera en sí misma, pero sí de la comunicación del gobierno. Totalmente, o todo. No hay dudas de que la comunicación es la materia adeudada eterna del peronismo. Había estado hablando de esto, Hilardo, en una entrevista el día anterior sobre ah, mira, la comunicación justamente. y el peronismo y cómo él le interesa, según dice. Pero que ahora hemos tocado fondo, no hay duda. ¿De verdad le respondieron a una charla de gran hermano? Es tremendo. Fue el tuit del legislador provincial, haciendo obviamente foco en la decisión de... Gabriela Cerruti y gran parte de la política claro. Comunicacional del gobierno de salir a contestar. Bueno, evidentemente un, un, un planteo crítico y además porque lo pone en tercera persona. Le respondieron, dice. No sí. le respondimos nosotros, gobierno. Le respondieron, le respondieron ustedes? ustedes. Bueno, esa es, lo, es a lo que hacía referencia Cerruti cuando hablaba en esa entrevista. Exactamente. Me vienen a marcar a mí lo que hay que hacer claro. este, los sabios de las redes. Los sabios de las redes. Acá tenemos a, a uno. Bueno, de... más allá de las redes, Silardo, por supuesto, que es senador provincial. Es senador provincial y es una de las voces del kirchnerismo y del peronismo local, uh -huh. evidentemente no cayó bien esta cuestión. Bien. Bueno y, y no, no fue la única, hubo muchas otras críticas y evidentemente no va a ser el último capítulo porque cuando venga la denuncia probablemente va a dar respuesta sí. y un conflicto judicial en, en y, puerta. Y no está mal porque no puede ser gratuito decir cualquier cosa, claro. si tiene pruebas perfecto, entonces que la lleva a la justicia. Bueno, además de lo que decía Cerruti en esta defensa eh, pública, en, en, en, tuit, en un hilo de tuit planteaba que el, el presidente de la nación nunca uh -huh. tuvo sospecha ni causas abiertas por corrupción bien, que bien. no cree conocer este personaje que dice tener un, un nexo muy directo con el presidente de la nación, o sea deslinda todo tipo de eh, responsabilidad o, o de, de, de, de historial en esta materia que le están imputando. Muy bien, vamos a seguramente seguir escuchando sobre sí, este sí. tema.